No sé si me recuerdan Soy el vecino El de arriba ¿Quién es? Sí Ya sé que no me reconocen Ya sé porque bajé muchísimo de peso ¡Ah! Sí ¡Gordo! ¡Dos kilotes! Sí Es que me enteré que quieren hacer un spin-off conmigo Sí, un documental El vecino Se busca Rumi Versión chuchodón el invitado va a ser un exitazo, ¿no? Porque ya estoy flaco, ya estoy más flaco, perfil, cachetes, adiós. ¿Ahí quítate la barra? No, no, no puedo. ¡Cállate! Sí, sí perdón. Uy, ¡Qué madre! ¿Sabes qué es un tiro de esquina? ¿Cómo no? ¿Tú ¿Sabes qué es un fuera del lugar? Mm, me lo puedes explicar, no hay ningún problema. Explícame qué es un fuera del lugar. Eh... un comentario que incomoda a todos, como... ¡Ey! ¿Por qué dijiste eso? Esa es la primera señal de que no tienes ni puta idea de qué es el fútbol. Ok. ¡Pero puedo aprender! Es como una mujer con pene. ¡Uy, qué rico! <risa> ¡Qué bichado. Dos por uno. Oye, esto ¿y cómo te llevas, Saque? Uy, muy verga, la verdad. Eh, muy bien, muy bien, la verdad. Eh, ah, es sí. muy buena onda, es un caballero. ¿Qué tocas la puerta. Una vez más, regálame, esto me ha dado una idea y volteas a mi cámara. Uno, dos, tres. Esto, es de me? Una, dos. <risa> Entonces es... Es como. Es como... Paso número uno, tomas una bolsa de vaqueritos. Paso número dos, lo sirves. Y. listo. Batiditos. Estilo más Calientes, ¡Ay! ¡Ajúa! Ah. Y si otra vez te aplausos. Ah. ¿Sí? Como si Pues porque yo los hice. Ay, cami. A mí me tocaban. Pues sí, mira, qué pinche marranero, Primero, echas ahí tu hijo, eh, lo, lo abandonas. Echas un. ¿Cómo es? Eh, primero me dejas sin desayunar Luego abandonas a tu hijo en la taza del baño Y ahora los trastes no pinches más Una, dos, tres Primero me dejas sin desayunar Después abandonas ahí a tu pinche hijo en la taza del baño Y ahora los pinches trastes cabrón Tienes razón, güey. la neta, es que esto es, esto es la razón por la cual Mi morra me mandó la verga Ay, porque usaba su ropa interior también Podría incluso ser hasta más verga que tú. ¡Ah, chica, Ahora dime quién es. Ahora. ¡Mira, una cucaracha! ¡Ay, pendejo! ¿dónde ¿Cuál cucaracha? ¡No hay cucarachas aquí! Creo que me está tratando de engañar. ¡Espera un momento! ¡Qué pedo! Wow, ¿Qué dice? Mejor caca 2020. ¡Ay, muchas gracias! ¡Neta! Muchísimas gracias, ¿eh? ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. Ah, muchas gracias. Este premio a la mejor caca del 2020 se la dedico, eh, pues a mi mamá que me enseñó a desayunar papaya, eh, toda la fibra necesaria, eh, también se la dedico. Sí, sí, ya. Muchas gracias. Espérate ya. Sí, ya. Ay, qué bueno, gracias de verdad, los amo. Gracias a la academia. ¿Y es cierto que te explota Tabi Azteca porque ya no tiene otro conductor con gracia? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ojalá que Daniel Sosa nunca meta su currículum. Oye, ¿y cuándo te van a correr? Digo, ¿cuándo van a correr al Capi? Nunca. Nunca. Ojalá que no. Eh... Espero que no, o espero que nunca pinches porque debo toda la pinche casa. ¿Quién es la más buena de todo Tegasteca? Tabata Jalil, sin duda. <risa> ¿Más buena en qué sentido? Ya tiene, ya tiene 25 años siendo la más buena de Tegasteca. Ah, muy bien. Sí. O sea, le estás diciendo vieja. ¡Ah, oh, qué la verga! ¡Es no, no, no. <risa> ¡En exclusiva! Sinónimos sinónimo dice que Tabata Jalil ya está quedada y anciana. sea, está bien culero esto. <risa> Esta <risa> máscara. Ah, por eso te estás drogando. Sí, siento como moniado aquí, así bien cabrón, así como sudor. No más, pero ¿por qué te pones esa máscara de sicario, güey? ¿Cómo? Pues estamos en rojo, güey, semáforo rojo. Y luego sicario de TV Azteca, así como tu lagrimita de Mara Salvatrucha. Ah, huevo, sicario <risa> con valor. ¿Eso qué, pendejo? No, ah, ya está en verde, cabrón. Vamos Ay, a huevo, vamos. A ah, huevo, unas cervezas señor. que, unas cerbatanas, sí, como dicen. qué rico, mano. Espérame, espérame. ¿Que ya está negro? Ah, está madre, no, está no, si es no se puede. Semáforo negro. Semáforo negro es el ¿Pero peor. qué significaba el semáforo negro? El semáforo negro es que no hay ni siquiera luz ahorita madre. en este momento. ¿Pero qué no estábamos? ¿En rojo? Estábamos en rojo y cambió a negro. ¿Y ayer estábamos en verde? Estábamos en verde ayer, mediodía. El, el resto del día se puso naranja. ¿Y luego el amarillo cuándo? En el atardecer se puso naranja, bien bonito. ¿Y...? y... Pero ya no cuenta el amarillo. No cuenta sea. el amarillo, pero creo que ahorita... Verde. Verde. Verde, vamos, verde, vamos vámonos, a, bicho, a huevo, chévere. No mames, a huevo. Y acá aparte, frías, chingón. Espérame. Que ya está en rosa. Rosa no se rosa puede Rosa no se puede, rosa, sí. no se puede rosa es como de mexicano, yo soy. Sí. Y es rosa sí. mexicano, porque sí. no es rosa fucsia Rosa Ro mexicano, quédate en casa. Rosa Ay, mexicano, Dios. sí, quédate en casa. Ay, Ay, madre. Pues, y si pedimos... Ah, no, para llegar sí se puede en rosa, sí se puede para pedir en para llevar. rosa se puede para llevar. Y recoger. Pero rosa mexicano solamente en bici. Ah, en bici? Uh -huh. ¿Tienes bici? No, pero los que traen te traen en bici cuando es semáforo rosa mexicano. Ok, ¿lo pedimos aquí? Sí. ¿O vamos? Vamos. Vamos. Pero con tapabocas verdad? café. No, pero no puedes llevar tapabocas café, pendejo. Es que tapabocas negro. Ah, sí, cierto, no tengo tapabocas negro, no puedo. No, vuelta a la misión. Y si vamos así nada más cuidando. Vamos nosotros? con sana distancia. Ok. ¡Susana! Susana, ah, no. A mí me encantan tus chichis. Ay, güey! No, me siento súper es que, insegura. ¿Sabes no, qué me caga? ¿Qué? Que nos juzguen por nuestros cuerpos. Ay, sí, güey. tomamos bien? una foto. Hay que experimentar cosas, sí. <risa> <risa> Free the nipple. <risa> No más es más. cuando entra, ¿no? <risa> Estamos por pasar. Una, Una, dos, tres. ¿Dónde, ¿dónde entró? Acá. Uh -huh. Entonces cuando Alex está, cuando logra abrir la puerta, Alex, tú uh -huh. ya te estás acercando hacia abajo. Okay. Va. Y, Daniel, y ahorita hacemos te te los pilotes. Te pregunta, te queda de madre es que no le jalaste. Scorpio, es los delfines hay que cuidar al planeta. Entonces, uh -huh. cuál es abierta? el primer paso para ser ecologista? Ahorrar agua. Uh -huh. Y dejas de ir corriendo el agua. El, te paras junto al escorpión, como ya viendo viéndolo escuchado, pero ese es en otra toma. el otro tome. cortaría ahí. El okay. primer paso para ser ecologista es ahorrar Va. agua. El primer paso para ella cortamos agua. Okay. ¿Va? ¿Sí? ¿Todo sí. bien, Alex? Creo que sí. Chido. Entonces, desde que ya la estás forzando y entras. Toma ese más más, la, la mayoría es pipí, la mayoría de eso es pipí Ajá, y luego, ¿cuál es la regla? La regla es que si es pipí, no le bajas ¡Chinza! Si es pipí, lo dejas ahí un ratito, güey, por el, por el bien del planeta ¡Pero eso no es pipí, güey! ¡Es como, como un hijo tuyo, cabrón! ¡No mames! ay sí es sí, cierto, cabrón bueno más es una obra de arte eso eso, ¿qué? ¡Eso te dejabas de inventar! Y aparte parece tu hijo ahí, mire, hasta, hasta, hasta con, con refelón bueno, es, sí, la verdad, sí se considera una obra, obra de arte eso. Bueno, más. No, vamos. ¡Wow! ¿Qué tragaste, cabrón? ¡Wow! Bueno, más. La simetría. Bueno, más. No, wow. A ver, tómame una foto. Se lo voy a enviar a mi mamá. Ya estoy mejor de la panza, mamá. Llega, ni 10 minutos tiene, y ya se tragó la pinche leche. Ya sé que le gusta, cabrón, pero no mames, le quita un ingrediente a mi famosa receta. La neta, sí estaba grande la caca y... Lo que sea de cada quien, muy bonita. Y luego alrededor, así, chingo de caquitas, güey, así. Este, los de Venga la Alegría, los de la de Solana, no mam, Toda la familia reunida. ¿Y eso es qué, güey? ¿Se. se abren y tienen? No, no, no, no, no. ¿Tienen personas adentro o sea pues. Un... no, ¿Y por qué tenía pelucas? ¿Y por qué tenía una tanga? ¿Y por qué bailaba así? Pero se ve padre el bailecito el, el, el, el nuevo proyecto que tiene Sí, sí, este, lo voy a dejar que se concentre Y ya después okay. Vengo a, a pedirle la tacita de café que Cobrará mucho <risa> Pues yo nada más iba pasando Y, y muy entretenido el escorpión Bailando y ya, moviéndose con peluca Y con otra mujer Oiga, a si no vi que tenía su puerta abierta y